De maestra de eSport. ¿Qué tal, amigos ¿Qué les pareció el chocolate? Todo bueno el chocolate y de diferentes sabores. Chocolate, bacao y apit. Chocolate, chocolate vaca vaca vaca pit. Pit. Ahí está. bacao y apit, aguajón amazonas, ojidecán. Y eh, My Trade Export, ahí My está, Trade, My Trade. Trade, ya. Entonces aquí los amigos de la comunidad de Temashnum están agradeciendo al amigo Patrick Arcel de My Trade Export por el chocolate que ahora se va a comercializar y se va a vender en Europa y en todo el mundo. Ha ido a ustedes también las gracias por la organización al presidente de los jidecán, el señor José. Bueno, amigos, Felicidades a ustedes por el, el logro de tener un chocolate de cacao nativo, cacao aguajón. Gracias. A ustedes. Gracias.